¿Qué te dolió? ¿El brazo o la pierna? Me da miedo, sí Pero me fascina Me encanta la adrenalina Cuando prendo la sirena Sí, sí te haces adicto a la adrenalina Y pues a veces entre broma y broma Durante la guardia comentas Hace rato no nos toca una volcadura, un choque, pues a ver, a ver hoy qué nos toca. Vamos a canalizar. Sí, sí, sí, sí, sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Dame! Nunca me he detenido a pensar acerca, realmente, de la muerte. Sí es frecuente el burnout en nosotros como paramédicos o médicos, que lidiamos con la muerte, el dolor, y nos empezamos como a alejar un poquito, nos retraemos, esas emergencias, situaciones fuertes que hemos vivido que pueden llegar a afectar nuestra, pues nuestra vida diaria, ¿no? Oye, ¿qué pasó? un carro. Oye, ¿cuál es tu mayor molestia? Algo que me ayuda a no llevármelo a mi casa, a no involucrarme tanto en el proceso, es que a un herido realmente ya lo veo en la calle tirado y nunca le veo la cara así frente a frente. Tranquilo, mira. A ver, el brazo, dóblalo. Que te mejores, ¿eh? Tate con cuidado. Tengo un libro eh, en donde tengo contados todos mis pacientes. Cuántos baleados, cuántas volcaduras, cuántos muertos llevo, cuántos helicópteros. Lo que más me duele es si es un niño o cuando veo a los familiares llorar. O sea, yo puedo ver al paciente, digámoslo ya muerto, pero al no entender todo lo que rodea al paciente, no me llega tanto a que cuando ya están los familiares y veo todo el dolor, es decir, el contexto del paciente es cuando peor me llega. ¿Los dos están muertos? Sí, allá hay otro, allá mira. Ya uno. ¿Sabes qué, viejo? Ayúdame acá. Amigo, amigo. el Ok, estamos. qué? ¿Acá hay uno? Voy, voy, voy, voy, voy, voy. voy. Sí, checa, no abras, no checa, por favor. Aquí por va, chicos. No, no, por favor. Permito. Checa, me lo, checa, me lo, checa, me lo. Voy, voy, voy, voy, voy. De Deja que graben, checa, me por favor. Checa, me por favor. Checa, me sí. Checa, me lo, Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. Chécame, por favor. Sí, sí, sí. Aquí está la bala. Sí. Préstame atento, este ¿sí? ¿Ya no? No. No. Yo no tengo la entrada aquí así. Sí, luz acá, Cerro. Échame luz acá. No. Sí, no, no. No, no, no. No, no, no. Era... Ayúdale. Pero vas a darle dale. la vuelta para. ¿Cuántos... Lo tienes que separar. Uno se lo llevó PC y el otro está 14. 3 muertos. 3 muertos más los dos de acá. Ver, aquí? O sea, no podría cada sábado amanecer y estar deprimido por el que se me murió. Me acuerdo de la llamada que nos avisan que iba a venir un helicóptero con un niño. Me explica el paramédico del helicóptero que su mamá lo atacó sacándole los ojos con una cuchara y con los dedos. Y en el traslado el niño me preguntaba que por qué no veía. Y pues lo único que podíamos hacer era cantarle. Porque el niño recordaba el evento. Y oye, pero es que mi mamá y yo en ese momento cambiarle la plática porque yo me empezaba a imaginar la escena y me daba ganas de llorar, la impotencia, ¿no? Y esos casos. Pues sí, llego a mi casa y me quedo piense y piense. Cantamos ping-pong todo el traslado. El botiquín siempre lo cargo en el coche porque en cualquier momento me encuentro un atropellado, un choque, o oigo por el celular que reportan tal emergencia y si estoy cerca no tardo en acercarme. Si sí, te divierte ir arriba de la ambulancia, cuando vas la sirena, la adrenalina, pues te emociona, pero el trato humano, todo lo que engloba la atención médica, es lo que te hace seguir ahí. Cuando al paciente ya no lo vea como ser humano y lo vea como, como carne, objeto, no, ese día me retiro. Cronos, buena tarde-noche del doctor León. Buena guardia, doctor. Buena guardia, con precauciones. Estamos en 31. Buena guardia, doctor, con precauciones. Buenas noches, doctor Esquerra. ¿Qué perímetro va a andar? Gracias, Ike. Gracias Anaya. Naya. Doctor Varela, voy a andar en base 14. Quedo para los apoyos necesarios. Estamos en R11. Alebrije. Adelante, doctor. Gracias. Tendrán reporte de en la reforma social de la Miguel Hidalgo, en la calle de Tecamachalco y calle 7. Una parturienta No, no tengo el dato Pero el hago 52 Afirmativo, yo sigo ampliando El dato de si es en vía pública o al interior Refieren que ya está dando a luz